<risa> okay. Bueno el, el segundo acuerdo estaba un poco desafinado Todos me dicen el negro Llorona, negro Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mí llorona, llorona, llorona, llévame al río. Porque me muero de frío. Topame con tu reposo, llorona. Porque me muero de frío. No sé. Es wow. más fuerte. <risa> Siempre que la canto me pongo como una emoción. Sí, sí. <risa>